Un nuevo Salón de París está por comenzar y en Motorius nos vinimos hasta la capital francesa para conocer las mayores novedades de la industria automotriz mundial. Es el primer Salón de París desde que pasó la pandemia, así que en este video te vamos a mostrar los 10 mejores autos del Salón de París 2022. Alpin presentó el prototipo Alpen Glow, un auto que parece prácticamente de carrera, pero la gran novedad de este auto es que funciona a hidrógeno pero con un motor de combustión interna, así que no genera contaminación, no tiene emisiones de dióxido de carbono, por lo cual podría representar una esperanza para el motor a combustión interna, aunque Alpin no dio mayores precisiones. Con el Alpin A110R, la marca francesa lo que hizo es desarrollar la versión más radical de este modelo. Pero a diferencia de otras marcas, la solución que aplicó no fue aumentar potencia ni peso, sino justamente mantener la potencia, los 300 caballos que tiene la otra versión del modelo, pero reducir en 37 kilos el peso total del vehículo. Así llega a pesar 1.082 kilos y esto lo que permite es bajar en tres décimas el 0 a 100 y aumentar la velocidad final en 25 kilómetros por hora, llegando hasta los 285 kilómetros por hora. Otra de las novedades es el Austral, que es un SUV mediano fabricado en España que tiene la particularidad de que todas las versiones son híbridas. Acá en Europa ya va a vender con motorizaciones de hasta 200 caballos de fuerza, de cajas manual automática, pero no va a estar disponible con tracción 4x4. Lo que sí va a ofrecer es dirección en las cuatro ruedas, una solución técnica que ya se conoce de otros modelos y que facilita algunas maniobras. BID es una marca china que busca ganar terreno en Europa, así que aprovechó el Salón de París para mostrar algunos de sus productos. Significa las siglas, significan Build Your Dreams o Construye Tus Sueños. Y bueno, justamente uno de los productos que mostró es el Ato 3, que es un sub compacto de, para 5 pasajeros con motorización eléctrica y más de 200 caballos de fuerza. Este modelo pretende ser una alternativa a las versiones eléctricas, por ejemplo, de autos como el Kia Niro o el Volvo XC40, así que una marca muy interesante de las que se empiezan a ver cada vez más acá en Europa. En Dacia el modelo destacado es el Manifesto, un prototipo para dos pasajeros, tipo Buggy, y Dacia afirmó que no va a llegar a la producción, pero, sin embargo, dijeron que algunos de los recursos que utilizaron en este auto sí pueden llegar a los futuros modelos de la marca. Eh, no está claro cuál es eh, porque este auto no tiene ni parabrisas, ni ventanas, ni puertas eh, y por ejemplo la óptica delantera es una sola que se puede extraer para usar como una linterna lo que sí eh, dicen que para el off-road va a ser muy bueno y uno de los recursos que tiene es que las ruedas no tienen aire En el Salón de París, DS tuvo algunas novedades de producto como por ejemplo el DS3 y el DS7, sin embargo el auto más llamativo para nosotros es el prototipo Itens Performance, un concept car, un show car, que concentra la máxima tecnología de la marca y que toma también mucha de la tecnología desarrollada por la marca para la Fórmula E. Este auto tiene dos motores eléctricos que rinden 800 caballos de fuerza y le permiten acelerar por ejemplo de 0 a 100 en solo 2 segundos nada más. Opium es una startup francesa y máquina su nuevo modelo a hidrógeno. En realidad esto que vimos en el salón es un prototipo, sin embargo en el stand nos aseguraron que ya tienen vendidas 10.000 unidades y que en 2025 este auto va a estar en la calle. También nos dijeron que el diseño se va a parecer mucho a lo que estamos viendo en este, en este concept, va a tener cuatro puertas y este look entre lujoso y deportivo. Su motor va a entregar 500 caballos de fuerza gracias a la pila de combustible que aseguran le va a permitir tener una autonomía de más de 1.000 kilómetros. Jeep aprovechó el Salón de París para presentar el Avenger, una de las primicias de esta muestra. Es el primer Jeep 100% eléctrico y el más chico de la gama, por lo cual se ubica por debajo del Renegade. Su motor eléctrico tiene 156 caballos de fuerza y 400 kilómetros de autonomía. En la marca estadounidense aseguran que solo 24 minutos son necesarios para que la batería se cargue del 20 al 80%. Un detalle es que este modelo recurre a la misma plataforma que utilizan otros del grupo como el DS3 Crossback y el Opel Mocha. Eso sí, para los amantes del off-road no hay buenas noticias, ya que por ahora no va a contar con versiones con tracción integral. La gran novedad en el stand de Peugeot fue sin duda el nuevo 408, un modelo que abandona la carrocería de un sedán tradicional, por decirlo de alguna manera, y pasa a ser un crossover con esta silueta tan particular como entre sedán y sub. Cinco puertas y un diseño muy agresivo a tono con los últimos modelos de la marca. Acá en Europa se va a vender con motores nasteros e híbridos enchufables con versiones de hasta 224 caballos de fuerza, en todos los casos la tracción es delantera y la caja es automática de 8 marchas. Además, Peugeot ya confirmó que va a haber una versión 100% eléctrica. La gran estrella de Renault fue el Renault Forever Trophy, un subchico, un prototipo que está inspirado en las líneas del emblemático y clásico Renault 4. A diferencia de este, va a tener una propulsión 100% eléctrica y Renault confirmó que va a estar a la venta. Además, comparte plataforma con otro clásico de la marca que va a volver también en clave eléctrica, que es el Renault 5. Estos fueron los 10 autos más representativos para nosotros del Salón de París, una muestra que nos dejó un sabor agridulce, por un lado la alegría de volver a las expos presenciales, pero por el otro fue un salón con demasiadas ausencias, empezando por Citroën, una de las marcas locales, pero tampoco hubo marcas italianas, alemanas, japonesas o coreanas, solo por mencionar algunos países. Lo que está claro es que la industria del automóvil vive un momento de transición y los salones también. La buena noticia es que la próxima edición ya está confirmada, así que nos vemos en el Salón de París 2024.